Me corresponde hablar un poco de la música, y de la música como un lugar también de libertad, de experimentación, eh, que permite, creo, que no solo generar melodías o canciones, sino que la música se termina volviendo, para quien la escucha y la, la practica, una especie de, de manera de vivir y de man manera de fluir por la vida, de un modo musical. ¿no? Desde mi perspectiva la música está como en todos lados y la cosa es saberla encontrar, usar la música como una manera también como de, de meditar, de, yo me olvido de mis problemas y me gusta mucho cantarle a los niños, quizá porque hay algo todavía medio de niño en mí y, y me gusta mucho ver la reacción de ellos cuando me oyen y, y me miran con extrañeza y dicen este señor está un poco loco, pero, pero nos cae bien. Entonces hice esta canción a partir de un libro que escribió Pepe Gordon, que se llama Gato Encerrado, que es un libro maravilloso, editado por Sexto Piso, que les recomiendo mucho, y se llama justamente así, a ver qué les parece. Y a ver si quieren, pueden bailar o cantar este, todos en su casa. Eres un gato que piensa como gato, que hueles como gato, que escuchas como gato, que miras como gato y haces miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau.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 gato en su caja está quietecito. Afuera hay un bosque y el mar infinito. Dum, dum, dum, tum, tum, tum, turiruri, tum, tum, tum, tum, turi turiruri. Imagina que eres un gato muy gordo cual botero que haces un agujero en tu caja enero para mirar primero y haces miau, miau, miau y miau. Y miau.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 gracias, gracias público gracias. conocedor